Ese dolor. Gracias. A a Quiero iniciar eh, mi espacio haciendo una denuncia, amado sí. y, y equipo de, de, de mañana, en San Francisco de Macorís, en la escuela, atención al director, la, a la directora que eh, Cruzita Mercedes de la escuela Padre Hebrea en San Francisco de Macorís. En la parte frontal de dicha escuela hay unas conexiones eléctricas yo no sé cómo se llama eso, que es como un... El panel ajá, de Que está de totalmente desprovisto de, de, de seguridad. De, de, y de si el equipo de producción me, me apoya, y miren eso, eso está, eh, incluso está frente a, a mi casa, donde yo vivo, miren eso, eso es una conexión eléctrica que yo presumo tiene eh, energía eléctrica y que debe ser de alto voltaje. Si ustedes se dan cuenta, eh, esa pared es la pared de la escuela, y da a la calle a esa vista que mira, quisiera que me lo paren ahí por favor que lo dejen ahí está a una altura que cualquier niño la puede alcanzar recuerden ustedes que los niños no pueden eh, eh, visualizar el peligro que pudiera tener eso <risa> independientemente de lo que sea y me parece una irresponsabilidad de las autoridades que eso esté de esa manera porque qué vamos a esperar a que suceda una tragedia para Resolver eso a que suceda una tragedia para que para resolverlo, vamos a esperar a que un niño eh, le ponga la mano a eso y que entonces se electrocute. Esa es la padre, hebrea, la padre eh, Esa es la escuela Padre Brea que está en San Francisco de Macorís, que en la, la calle Nino, en la, en la Nino, calle Nino Rizet. Rizet, era antes la Mira escuela de, las entonces, de la cima. Entonces, quisiéramos pedirle a las de autoridades de, lo, de, lo este de norte. <risa> Pero la dirección claro, de la escuela, que sabemos que la, la directora Crucita Mercedes es una persona que se preocupa mucho por, el, por los estudiantes, y por el bienestar del centro. Y como eso está en la parte de afuera, quizás ella no ha prestado mucha atención eh, a esta parte. Pero yo que cruzo por ahí todos los días y que veo los niños, lo inquietos que son... <risa> verdad, Porque son niños, a Mariel Santo, a Mariel Santo, un niño que lo a Mariel un niño que invente que muchas veces andamos, brin, andamos brincando nosotros los niños y hagan una especie de que de canasto sí, pa, y le ponga la mano. imagínense ustedes, cualquier niño que pueda ver eso, que sienta curiosidad y que intente ponerle la mano ahí y pudiéramos nosotros tener una tragedia más en este pueblo. Entonces, si podemos la cosa evitarla, no el rol de nosotros aquí como comunicadores es tratar de evitar ese tipo de, de ...que ese tipo de situación se dé... ...así que atención a la directora... ...Crucita Mercedes... ...de la escuela... Eh, ...Padre Hebrea de San Francisco de Macorís... ...atención a Mariel Santos... ...que es la directora regional 07... ...y atención a la directora distrital... ...eso no puede ser... ...pero también atención a la policía eh, escolar... ...que están ahí normalmente si ustedes ven ese tipo de situaciones no esperen a que ocurra una tragedia para después estarnos lamentando, vamos a tratar de buscar la solución antes de de manera que esto es una denuncia preventiva que estamos haciendo con relación a esta situación que se está dando en la escuela yo espero que en las próximas horas las autoridades le den una respuesta a esto y que resuelvan esa situación porque si no, mañana volveremos aquí a hacer la denuncia y el lunes y el martes hasta que se resuelva para evitar una tragedia más en San Francisco de Macorís Cambiando radicalmente de tema, la situación, señores, con la energía eléctrica en, en el país, la región norte y en todo el país es terrible. Eh, resulta que tú llegas a tu casa en horas de la noche, llegas cansado de trabajar, lo que, lo que tiene su aire acondicionado no lo pueden encender, tienen que dormir con una calor eh, endemoniada, lo que tenemos abanico... Porque lo que somos de clase un poquito más bajas tenemos abanico. Eh, Francis tiene aire acondicionado, Amado y, tiene aire acondicionado y, y, y Fulvio tiene aire acondicionado. Una pregunta, yo tengo un abanico. Pero, pero, pero, pero yo tiene, no puedo... usted ¿Tiene conocimiento de eso yo que usted tengo está asegurando? Tiene aire acondicionado, Francis. ¿De ¿Dónde tú lo eh, En tu casa pero Aunque tú eres es, clase, ahora, la, la clase intimidad. ya no te permite que te un a California. la intimidad, via neer, via neer hay que respetar la intimidad <risa> de la familia. Yo tengo un a California. Ahora, <risa> teníamos una de cosa. cosa, yo tengo un pedazo Dime de trato, ¿Cómo, ¿cómo se, ¿Cómo sí. se podría? Aprender, no, yo sé que tú eres, está bien, pero ¿cómo tú pretendes que en la vida de un trabajador y profesional que tenga que levantarse a las 5 de la mañana y... Que no tenga que por lo no tenga menos... Aire. Ya acaba ya no a admitir que tiene su condición. No, lo no, que pasa es que quise primero discutirlo sí. contigo. Pero fíjate, esa es, es una parte de ves? nuestra calidad de vida que supone el Estado debe garantizarme claro. esa oye, energía. Oye. Y, y que yo pague lo justo, no lo que ellos quieren, claro. como claro. Lo pero tú pagando. sabes cuál es el gran problema, que todavía Ede es Este, Ede es Norte o cualquiera de esas Ede's no han dicho qué está pasando. Exactamente. La ciudadanía tiene derecho a saber... Nosotros Evalu, pagamos una sí Que sí. dijeron. que dijeron? competencia del gobierno. No, incluso dijeron ayer ¿Y? que es que, que la gobierno. gente... No, acuerdo, eh, hubo algunos atrasos eh, de es que pago, surpo, dijo de de... el hijo de Felucho Jiménez. No, que es que la de gente... Eres no, un eh, de sur su Post de ayer, que qué pena que no lo tengo aquí, que mi amigo Genesis me lo... Mira, mira lo que está pasando. lo que está pasando eso. es en San Francisco de Macorís. La gente está harta. Harta. Con J. Así, sí, con J, como lo decimos en el campo. Porque En el yo, aguacate. Así como lo decimos en la comunidad del aguacate es, así que me acuerdo, de San Francisco de Ahí hay una, una célula que hartos. quedó de los Macorígenes. Sí. Eh, sí, por favor, que entre aquí para que la gente vea eh, la, la expresión. Estamos hartos de los apagones. Nosotros llegamos a nuestra casa, señores, y tenemos que irnos para el balcón a esperar a que den las 2 o las 3 de la mañana, que llegue la luz, porque las habitaciones no hay quien las aguante. Entonces, por Dios, nosotros pagamos religiosamente la luz, que si tú pues, la energía eléctrica, que si tú no la pagas, te la cortan inmediatamente. Y lamentablemente, cuando tú llegas a la casa, en el momento que tú más la necesitas con la inseguridad ciudadana que hay en este país, entonces resulta ser que está todo oscuro y que no hay luz. Yo he tenido ocasiones que montar a mis hijos en el carro y a mi esposa y salir a dar vueltas por la ciudad, porque no aguantamos el calor eh, sofocante que se da, por ejemplo, específicamente en los apartamentos, porque no hay energía eléctrica y como decía Francis ayer ya estamos acostumbrados, ya nos hemos acostumbrado al sistema 24 horas eh, que nos permite a nosotros de, ya. no tener inversor no, nadie es, tiene inversor no, y que lo estamos pagando y no estamos pagando yo tengo por ejemplo mis recibos de pago que pago religiosamente mi energía eléctrica pero entonces en las noches tengo que salir ya, ya. para el balcón Algo, o tengo que salir a una vuelta la la porque no la aguantamos atención a las autoridades no nos han informado qué es lo que está pasando. No nos han informado y tenemos el derecho de saber y ya estamos hartos de los apagones. Pues mira lo que dice pues producción, mira. salgo a la calle sin luz y también es un peligro. Sí, pues no, mira, no, por la inseguridad ciudadana. Porque... Claro. Te voy a decir algo, siéntete bien y aleluya que ha llegado el momento de la solución que tú propones. ¿Cuál solución? El martes pasado Rusia y República Dominicana firman su primer memorando sobre cooperación nuclear. Ay, María Santini, <risa> Por favor. Ese, pero, aquí, mira, aquí, pero aquí no hemos podido resolver aquí, el problema de la energía eléctrica. Mira, Estamos hablando mira, de, mira. De, de energía nuclear. No, mira. mira esto me ha caído a mí. Regla eso, se, se quitó, no, Pero fue, nosotros no hemos podido resolver un problema mira, tan mira, simple mira. como el de la energía eléctrica sí. de manera mira. permanente. Y la mira, y debo decir que sin energía eléctrica un país no puede avanzar. Tenemos una llamada. Vamos a escucharlo antes de que no concluyamos avanzar. el programa de hoy. Vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Mira, Adelante, buenos días. Hola. Hola. Irka Rodríguez. Ah, pero sí. tú no eres la hermana de este ciudadano. Sí, Irka, Irka Rodríguez. Saludo, Irka, dímelo. buenos Buen días a todos. Humberto, me alegra mucho ese nuevo formato. Respecto a la pregunta, amado, de, de, que tú haces, Ajá. de quirinito y César Agustador, hay una diferencia. Ajá, dime. quirinito porque a este país no, nadie le ha demostrado que está vivo. Aquí nadie lo ha presentado una foto. Mira, lo mismo muy escrito a esta hora. Un video, pero César Agustador, dónde está? Pero, pero Paré Pérez, el del DNI, dijo que sabían dónde estaba, eso quiere decir mía, que, que estaban dando un paso. Exacto, y que estaban dando paso. Irca, pero... A ese señor lo hubiera cancelado ese mismo día, porque como tú que eres jefe del DNI... Irca, pero no, no me sabote el tema. Que un delincuente entre y sale de aquí, si, como Pedro fue a su casa... Esa y que es la que pregunta. ¿Sí? Irca, pero no me sabote Así el es. tema, Irka. <ríe> Gracias, Irca. Irca, que es madre Irka. Irka, que me de Brasil, que me está saboteando el tema. La no, hija, me la hija de mi amigo Capo, mi queja te, para Carlos Rodríguez, para que me saboteaste el tema. Para ayudarte con tu tema y tu preocupación, la República Dominicana, a través del departamento del Ministerio de Energía y Minas, se está ocupando aquí, señores, hablar de nuclear. Energía nuclear, Energía nuclear. de la República Dominicana. peligro, qué peligro. Qué peligro un qué chocolate el, le el da maro. diarrea a un muchachito sí, porque sí. no tenemos previsión. Ay, ay, ay, ay, donde ay. los actores principales de de Japón. Hay una, hubo una debacle cuando aquel momento, y que tienen las previsiones. Aquí hablar de no desaparecer. Le, Mira, al final, quiero, le al... mandé ahí a, a los muchachos en el WhatsApp del programa una, un post del listín diario para que vean lo que, lo que posteó ayer eh, Edesur, que estableció, Edesur, como nosotros hemos avanzado mucho en el servicio 24 horas, la gente se acostumbró. Y se volvió sensible ah. O sea, que estamos sensibles Porque eh, como teníamos 24 horas Anteriormente, lo que lo teníamos Pero Y ahora, están no la, cobrando ahora no por la tenemos 24 horas. Mira, Y ahora no la tenemos Entonces estamos ¿Qué muy sensibles ellos, ¿Qué, ellos, ¿qué ellos, justificación ¿qué, más, ellos, más ellos, absurda? Su, eh? bueno, ¿Qué Juan, país es este? Juan, eso es corrupción Juan, eh. mira, mira yo es, que es, una, eso es una fuente De corrupción Las EDES, aquí en República Dominicana Toda la vida lo ha sido Nos han vendido Al el final, país Buscando dinero prestado. Al final para yo las quiero, que todavía tenemos el mismo problema. Al final valoriza? yo quiero saludar a Marianela Lora, la arquitecta Marianela Lora, que nos envía un mensaje diciendo brillante. que saluda brillante. el nuevo formato del programa, Mariela, que le encanta. Brillante. Lo único que ella quiere es candidata diputada. Precandidata a diputada. Lo que no in... diputada, quiere es que eso? nos interrumpamos ah, mutuamente, sí. pero eso es parte, Marianela, sí. del formato, porque imagínate, sería monótono que cada quien desarrollo un tema y más, que y más frases, le... imagínate tu Francia yo lo que estoy, bueno. yo lo que he disfrutado amado es hoy sí, con, que alguien está ya. sufriendo cuando a ti te cortan, bueno. que tú estás hablando y te cortan. Eh. te van a